Eh, espera, vez. ¿cómo se llama? Cuando tú vas, sí. yo vengo. Cuando tú vas. Bien. Y lo podéis tú cantar vas mientras, bien, ¿no? ¿no? Vale, ¿no? eh. Muy bien. El taxi de este año me gusta. En el próximo día traéis la equipación. ¿Y los pompones? ¿Y los pompones? tú no, no haces no falta que la traiga. Venga. Pues, hacemos una fila y tenemos que darle a la pared. Que dé un bote y el siguiente le, le vuelva a dar. Lo que tiene que hacer es cuando tú tomas tu edad tienes que ir al medio campo y ponerte el último. Perfecto. Eh, sí, sí, sí. Y ya está, y así intentad hacer y el máximo, los máximos objetivo el motor. Pues tener la velocidad, la resistencia, y los no, lanzamientos, el eh, golpeo. Vale, venga. Eh, era para que, pa que lo tuvieseis preparado. El, el objetivo de consecución. ¡Eh! ¡Atento! Objetivo de consecución Se, se capa de mantener toda la, la, la progresión de los, de los golpes y el máximo toque que... ¿Y objetivo meta? Pues el máximo número de toques toque que, que pueda Vale, pues podéis decir pues, llegar a 25, por ejemplo o a 100, o lo que sea, un punto pero venga, empezar rápido, ¿eh? Para que lo tengáis bien pensado para el próximo día ¡Venga, vamos! Vaya... Venga, vamos, sin bote en medio, con bote en medio. Sí, sí, la han explicado así porque llegan a hacer. Vale, va, vaya al espera. Venga, venga, vale. Es que hasta que no haya o cuatro no les merece la pena cogerla. Un momento, está bien eso de que hayáis vuelto hacia allá y no está mal lo del bote para que vayáis hacia allá y hacer ese esfuerzo. No es mala idea, incluso también era buena idea como lo habíais hecho al principio, dando golpeo con el pie. Pero es que lo normal es que cuando ya hace eso la gente se le va la cabeza. Vale. Siguiente grupo, vosotras. el equipo de las activada, activadas, venga. Activadas. Activadas. De la cafeína. La <risa> Nuestro juego consiste en ponernos en círculo y, bueno, e ir pasándonos el balón unas a otras, pero para conseguir un punto tiene que tocarlo todos los miembros del grupo. Y entonces hay que llegar a un, un número de puntos. Hay que tener sí, mucha igual. coordinación y competencia. ¿eh? <risa> da igual. 20. Miguel, haz como que llegar. para, o sea, dale el balón a, dale el balón a Jana. Ahí está. Hay que llegar, por ejemplo, a 10 puntos, pero claro, para llegar a 10 puntos hay que tocarla 10 veces cada una. Pues venga, vamos. <risa> ¿Es eh, objetivo motor? Era? <risa> el mismo motor que han dicho? ¿Ha dicho ahora mismo o, trabajar la, la, la, cooperación? la cooperación? Es que lo de la cooperación no es objetivo motor. Es movimiento. Ahora sí, sí, es que la cooperación no... La cooperación no se mueve uno. Cooperar. que no... pues, velocidad movimiento, a bajar los movimientos en equipo o los desplazamientos del equipo. Pero... Cooperación no, venga, empezá a ver. ¿Eh? Sí, lo han visto. ¿Cómo era el nombre del juego? Los copiosas. Los copiosas, sí. Otra sí. vez. Hay que hablar de Venga, rápido. Silencio, Miguel. Venga, va, ¿eh? Yo sabía que te iba a caer, seguro. No, Ya, por eso. Eh, ya está. No, no hace falta que lo hagáis más. Ahí el problema es que no han golpeado bien, y a lo mejor necesitáis más gente, pero la idea de dejar el balón quieto y ahí moviéndose, está bien, venga. ¡Venga, venga Bueno, nuestro juego se llama la chivata, y nos colocamos en círculo y lo que tenemos que hacer es lanzar el balón hacia arriba mientras vamos. <risa> Venga. No hace gracia, la verdad. Pues Sí, sí, sí, Mario, porque es que. Me colocamos... Pues dile a aquellos que paren. Nos colocamos en círculo y vamos tirando el balón hacia arriba. El primero que lo tira tiene que ir a tocar la pared corriendo y volver. Cuando llega, tiene que decir un nombre y un animal, que es grulla, candelejo y, bueno, y gorila. Eh, cuando se lo dice, el, el compañero al que llaman tiene que ir a tocar la pared y volver, y es igual. Eh, hay que mantener la pelota que sin que se caiga, y cuando se caiga tenemos que gritar chivata. Eh, ya está, tenemos que dar, hacer igual vueltas en total, para conseguir el objetivo. Venga. ¿Y el objetivo pues mejorar la precisión, la puntería? ¿Y el objetivo consecución? ¿Cómo? ¿El objetivo de consecución? El conseguir que sin que se caiga la pelota, debemos igual a... ¿Y el objetivo meta? Objetivo, objetivo meta. meta? El objetivo meta es el que has dicho de consecución, y el objetivo meta es el que has dicho de consecución. Sin embargo, el de consecución sería... Solo pues, intermedio. Eh, lo que tú dices, pues, conseguir dar vueltas hasta llegar... Ah, vale. ¿vale? Llegar a seis vueltas sería la condición de ¡Venga! Ah, sí. no, <risa> <¿Ero? risa> ¡Venga! <risa> Ese no es bueno. eso es pajarito. No. no eh... ¡Ale, sí. <risa> y sobre todo que habéis conseguido darle bastante verde. Es eh, pues buena idea. Venga, vamos Uy, qué poco rápido aplaudir, Ya estaréis un poco de sorquillas? yo tiene que un poquillo de preferencia. Pero... Sí, se nota que es y a no. ¡Eh! cortar pues, el rollo ya y silencio, venga. ya! Pues nada, nuestro juego nos llamamos losbaloncetistas.com eh, no, pues, lo de, lo del otro y día. el juego y el juego el nombre el nombre del juego para los después el juego el pues eh, pasa en X, nos vamos moviendo y ya hemos metido la precisa que para cada canasta hay que hacer algo antes de que llega a la otra posición por ejemplo eh, primero vamos a empezar. Pues con un toque del suelo y saltamos, cuando tenemos un barbie, un salto al pecho y todo eso. ¿Y el objetivo ¿Y el montado? Decir, mejorar la precisión, el toque de dedo y, y ya está. Y... Bueno, si hacéis cosas de esas de barbie eso habrá ¿Y un poco de condición también, física o algo, no sé. Que... Eh, ¿Objetivo de consecución? Intentar saltar. ¿Y objetivo meta? ¿Y intentar saltar en todas las canas. Venga. Oh, pero el objetivo no tiene que ser intentar, sino intentar, ¿vale? Vale, ahí ya al final habilidad, pero estaba bien la idea. Está bien la idea, me parece aceptable. Mi gigante. Ese es un fototopiado. Es una gorilla que tiene mucho... Mi hombre, esa voz es de que no te va a entregar un cubo. A ver, ¿me a entregar? Venga, venga. Es... Nombre del juego. Nuestro juego se llama Gemallera Pelotera. Vale. Consiste, nos colocamos cada uno en un coro. Y tenemos que ir pasándonos el balón sin que caiga hasta llegar al último cono. Cuando llegamos allí, volvemos. ¿vale? Y habría que hacer tres vueltas. En cada rápido, vuelta eh, hemos metido, eh, por ejemplo, en la primera vuelta, cuando llega el cono, hay que tocarlo antes de dar al balón. Siempre. En la segunda hay que sentarse en cada cono antes de dar al balón. Y en la tercera habría que tocar el suelo con el pecho y levantarte. Siempre antes de tocar el balón. Si no, no puedes tocarlo. Los vale, pues, el objetivos el objetivo motores serían eh, primero trabajar la coordinación o manual para dar al balón en dirección correcta al compañero y eh, mejorar la condición física a través de las vías anaeróbicas, porque son carreras muy cortas, pero eh, de máxima intensidad. Luego, el objetivo de consecución era... Eh, Evitar que se caiga el balón, manteniendo todo el rato el balón en el aire sin que se caiga. Progresando, ¿no? Progresando, porque si se cae empezamos de nuevo. Uh -huh. Entonces el objetivo es que siempre esté en el, en el aire. ¿Y el meta? Y el meta pues sería completar las tres vueltas en el menor tiempo posible. Porque sería competente con otro grupo, pues el primero que lo haga. Los objetivos lo, han... lo habéis hecho muy bien. Venga, Te has dado cuenta de Pepe, está de de asesor. Vale, está bien. Bueno, bueno. Para esta Quizás no sé si es necesario que se hicieran tantos conos, nada más que con que fuera a una distancia, pero que no está Está muy bien. <risa> Malavés ha tomado bueno, el Red Bull, me parece a mí. Si eh, queda un grupo, pues no. Recogéis los tonos y lo que vamos a hacer va a ser.